Hey chicos, yo soy Isabel y yo soy Berenice y somos egresadas del CCH Como recordarás, hace aproximadamente tres meses, Wolverine hizo su última aparición en la pantalla grande con la película Logan. Es por ello que nos dimos a la tarea de recopilar todas las opiniones de los fans acerca de esta película. Pero antes de ello, queremos ponerte al tanto sobre unos datos curiosos de este personaje. Introducido en primer plano como villano, Wolverine fue creado por Len Wayne y John Romita Sr. en noviembre de 1974. Su primera aparición fue en el cómic The Incredible Hulk número 181. Contrario a lo que muchos creen, Logan no es el nombre del personaje, sino James Howlett. Thomas Logan es el nombre del primer hombre que Wolverine mató con sus garras, nada menos que su padre biológico. La primera aparición de Wolverine junto a los X-Men fue en el año de 1975, en el cómic Giant Size X-Men número 1. Wolverine es el primer superhéroe canadiense, esto se decidió en algún momento posterior a su creación. De hecho, se pensó en llamarlo Capitán Canadá, cambiando la apariencia del traje que conocemos. Incluso existe una referencia muy clara en la serie animada Super Hero Squad, emitida en el 2009. Well you are now. Welcome to the squad, Captain Canada. Chop Adamantium actúa como un veneno dentro del cuerpo de Logan, por lo que su factor curativo lucha de forma constante contra esa infección. Sin embargo, Wolverine sufre de una apnesia, consecuencia de su factor regenerativo, curando su mente de recuerdos dolorosos. Participó en la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí donde conoció al Capitán América. Pues pienso que ya es un, es un retiro merecido, ya ha participado en muchas películas, creo que es el personaje que más ha salido en películas de superhéroes y bueno, por mí está bien, se retira dignamente con una buena película y está muy bien. Yo creo que ya tiene el mérito por haber hecho este, el papel de Wolverine desde hace cuantas películas, entonces ni hablar, ¿no? Eh, no he logrado entender por qué es que deja el papel, pero aún así, dentro de lo que logró hacer, estuvo muy bien, y pues de su retiro, ni hablar, ¿no? Esperemos que el siguiente actor que interprete a, a Logan, a Wolverine, si es que logra eh, aparecer nuevamente, pues llene sus zapatos. Ah, bueno, yo considero que este señor hizo un gran papel en todas las películas de los X-Men. Más este, yo siento que he sido fundamental en lo que ha sido la, en este siglo, los personajes más trascendentales en la historia del cine. Incluso yo siento feo porque se retiren, porque pues, la neta sí se la dejaba mucho. Ah, pues pienso que era algo que ya se venía esperando. Pese a que ha sido un gran impacto de que un personaje como él, bueno, eh, los personajes que cuando interpreto el, en este caso el de Wolverine, eh, ha sido muy significativo, siento que es un golpe muy duro para los fans, pues ya se ha idealizado demasiado a eh, este actor por ese personaje y siento que este cambio, mm, no, las consecuencias que traiga no serán muy bien aceptadas. his idea and Jim Mangold is a genius yeah he's a genius he's a great storyteller and he's fully aware that this is essentially a quite simple story almost a family story and very human story what is it for us to have the ability to decide what humanity is of course let's get rid of that What if you can get rid of depression? Okay, let's say we could splice that out of our DNA. What would that mean? If we become sort so of- For species. Right. Of course. What does it mean to live? We are living in a world that is more connected than ever and that scares the hell out of people. So, let's put, a, let's put up a wall. Let's, let's build barriers. Logan, you still have time.